Buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. En esta ocasión les decía a los amigos de Instagram que me acompaña la noticia, el hombre de la noticia de la semana, ¿no? Después de eh, Sergio Salomón Céspedes, el eh, líder del Congreso, que ya se destapó. Bueno. Pues, la verdad es que yo ya te tenía entre ojos, Gabriel Viestro, secretario del Trabajo, ya te tenía yo entre ojos porque desde hace dos semanas te traigo aquí y digo, a ver, ya empezó la renovación ¿no? de la dirigencia estatal de Morena. Entonces, algo tienes que decir, qué vas a hacer, ¿Cómo, cómo ves las cosas, y yo te traía aquí. Entonces, cuando empiezan a salir con lo de las corcholatas, dije, no, se va a destapar, y él había prometido que iba a estar aquí, pues bueno, se me adelantó todo mundo y ya todo mundo sabe que vas a ser... Bueno, que mm. levantaste la mano para ser candidato a la gubernatura. Bueno, es la primera entrevista en, en video. ¡Ay, en ¡Ay, ay sí! ¡Ay, sí, mira. <risa> ¡No es cierto! Ya todo mundo te sacó eh. y bueno, ha sido la nota de hoy. Así es. Oye, pues es que estábamos... Eh, me hicieron una entrevista y me preguntaron... La pregunta expresa por lo que había dicho el gobernador el lunes... La pregunta expresa de si yo tenía intención de participar. Yo dije, pues sí, yo sé que todavía falta y falta ver las reglas, las condiciones, cómo van a estar las cosas, pero pues claro que sí. ¿Por qué? Porque hace falta alguien de morena que esté en esa contienda, ¿no? Entonces eh, sí levanté la mano y ya de ahí se vino la bola de nieve. Ay, sí, no, no. <risa> y la ¿sabes qué? Te veo muy contento. <risa> Fíjate, cuando llegaste a la Secretaría del Trabajo, pues bien, normal, X. Ahorita traes una sonrisa muy <risa> especial. A ver, ¿qué te traes entre manos, Gabriel? No, nada, nada, yo creo que, que eh, estoy, estoy contento agradeciéndote el espacio, como siempre. Siempre platicamos pues ando muy bien, se nos va el ando tiempo, <ríe> hasta que lo traje y mira, y, uh, sí, y demasiado tarde Pero ahí está, cuando me hablaste, <ríe> ya saben que yo cuando me invitan voy y con mucho gusto Y agradecido siempre, hemos tenido siempre muy, muy buenas este, eh, conversaciones, se nos va muy rápido el tiempo Y en este caso, bueno pues había empezado todo el tema con lo de la con lo de la dirigencia, ¿no? como bien Así dices, es. con lo del partido, antes ya, bueno, pues con lo de esta responsabilidad en la Secretaría, que es un tema muy, muy interesante, eh, donde vamos a hacer eh, muchísimas cosas, y eso es lo que ahorita eh, ocupa el 100% de, de, de, del pensamiento, de la acción, eh, eh, de todas las capacidades para echar a andar y darle una... Gran revolucionada a la secretaría, no eso es lo primero viene por un tema eh, también obviamente de coyuntura el tema de la renovación de la dirigencia en el partido. No no no, ese es un temazo. Ese es todo un que, tema. A ver a ver pero espérate vamos por partes. Así a ver es. a ver cómo nos amanecimos con que sí sí voy o sea no eh, eh, eso es algo que Tampoco es de sorprenderse tanto porque, bueno, ya habías alzado la mano para la eh, presidencia municipal de Puebla. Eh, eh, vaya, ¿no? Has estado eh, eh, moviéndote, has estado participativo, fuiste de los fundadores de Morena. El gobernador pues expresó excelente de ti en su mañanera. Dice que, bueno, que este no, así me acuerdo de esta frase, que nadie te puede regatear nada. O sea, que estás perfectamente calificado como para este, esta candidatura. Es que, bueno, pues yo le agradezco no, mucho al, al, al gobernador. Que pares, ¿no? Es que fíjate que hemos compartido muchas eh, eh, batallas, eh, toda esta batalla por, por la democracia en Puebla. Me ha tocado, fíjate que eh, eh, partes históricas, coyunturales, muy importantes. Cuando fui presidente del partido, pues todo el mo momento de Andrés Manuel, cuando... Era la tercera y la vencida. Después en el Congreso, pues todo el tema de, de los cinco gobernadores, el interinato, sí, claro. luego el COVID, uh. las sesiones a distancia, el eh, adecuar la ley para todo eso. Eh, creo que, que me ha tocado esa, esa, esa, ese gran honor, esa gran suerte de estar ahí y de poder salir a la altura de las circunstancias en todos esos temas, ¿no? En el caso, te decía yo, del gobernador, bueno, pues nos tocó. Eh, eh, todo este, este asunto de lo electoral de 2018, lo poselectoral de 2018, que también fue un tema muy ríspido, ¿no? Que, que había eh, pues dividido a la sociedad, uh -huh. pues toda esa campaña negra que se le hizo, las pruebas que teníamos de, del fraude, cuando se llevaron todas las. las las urnas a México, el tribunal, sí. la sala superior se las lleva, hacemos los cómputos allá, lo que encontramos. Entonces eran eran momentos difíciles, los compartimos con el gobernador y yo siempre, siempre eh, eh, estuve con él, confié en él, confié en que iba a ser un hombre que de verdad cambiara las cosas y ha tenido un, un, un gobierno que demuestra esa parte. Lo ha dicho el propio presidente, lo ha dicho el presidente, que es un buen gobernador, un muy buen gobernador, comparte mucho de, de, de, de ese buen gobierno. Y bueno, pues yo regreso con el punto de que agradezco lo que haya dicho y creo que creo que eh, no vamos a fallar. En donde estemos y en donde nos toque estar, yo te lo dije, creo que hace más de un año que donde sí. estemos... Eh, lo que tenemos que hacer es dar lo mejor, porque durante 10 años estuvimos tocando las puertas, diciéndole a la gente que el país iba a cambiar, que las cosas iban a cambiar, que tuvieran esa confianza, y hoy es momento de honrar esa palabra, ¿no? De acuerdo. Eh, también se comenta que van varios que están como esperando para ir alzando la mano, ¿no? Este, pues hay una listita por ahí que, que ya hasta se está colando en algunas columnas y que no... Que este, varios ya están ahí listos ¿no? para alzar la mano, que no tanto Sergio como tú no van a ser los únicos. Sí. ¿Tú cómo ves este panorama en las aspiraciones a la gubernatura por parte de Moreno? Yo creo que bienvenidos todos, eh, si es un tema de... de... De dar, de buscar lo mejor, de dar lo mejor, de hacerlo en eh, eh, dentro de los límites que la legalidad permite, sin hacer eh, ningún tipo de juego sucio, de situaciones incorrectas, pues qué bueno, creo que legitima. Y aquí lo que tenemos que ver es el fin. ¿Cómo va a terminar la contienda? Para empezar, te decía yo, ¿cómo va a empezar? ¿Qué reglas hemos... va a haber? No, no, espera, entonces vamos a regresarnos ahora sí. ¿Cómo va a estar la dirigencia ¿no? del Comité Ejecutivo Estatal? Ahí, bueno, ahí va a estar de apeso porque hay muchos grupos que ya están luego calificando hasta de sectas, ¿no? Hay sectares que se están peleando. Ya está feo la cosa porque ya están como que jalando, ¿no? Acá a la greña y ya está medio feo. ¿Cómo ves? ¿Va a ser problemático? ¿Qué pasó con el, el padrón que no, no acaba de Todavía estar? Sí. ¿Cómo ves el, las próximas elecciones Te, internas? Tendremos que ver cómo viene eh, eh, este, este cambio, ¿no? Las condiciones son complicadas, pero no lo veo tan, tan tremendo. Como, como podría ser? Creo que si las cosas se hacen con legalidad, con transparencia, eh, con equilibrio, bueno, pues siempre a lo mejor estará triste el que perdió, pero no generará la molestia que a veces la opacidad uh -huh. puede generar o la ilegalidad puede generar. Claro. Estamos ante una gran oportunidad de una renovación que ya urge. Yo, por ejemplo, no puedo participar, ¿no? Uh -huh. Yo tengo... 10 años como consejero nacional, uh -huh. yo me metí como consejero nacional, gané en el nacional desde 2012, entonces yo ya no, yo tendría que haber dejado de ser, y muchos tendríamos que haber dejado de ser, de hecho todos, en 2018, okay. consejeros. Entonces, no ha habido esa renovación, en 19 se intentó, uh -huh. las autoridades uh -huh. electorales lo tumbaron, sí. lo echaron abajo y no se ha hecho nada desde entonces, entonces hoy tenemos una gran oportunidad de hacer bien las cosas, de hacer una renovación que, en lugar de que aleje a Morena de sus principios, de sus principios formadores, puede ser eh, una renovación que la acerque, que la acerque a esos postulados obradoristas que, que le dieron forma. ¿no? Creo que eso, eso es lo más, lo más importante. De acuerdo. Eh, ¿Habrá algún problema? ¿Ves que... Eh, eh, ¿Podría incluso no calificarse como legítima? Esa es la bueno, gran duda. ¿no? El riesgo siempre existe, pero yo creo que para eso está la autoridad del partido, para que las cosas salgan bien. Por eso decía yo, hay una gran oportunidad de hacer bien las cosas, de dejar a Morena a la altura de lo que es hoy, que es eh, el partido más importante y de mayor fuerza en todo el país. Así es. Entonces, es estar siempre a la altura de las circunstancias, darle la cara a las circunstancias en esa materia y que este, salga bien, y que salga bien, yo creo que puede salir bien y eh, tenemos todo para hacerlo, uh -huh. vamos a ir a participar, hay ciertas reglas que, que preocupan a lo mejor en esta convocatoria, tal vez por la premura con la que, con la que se está haciendo, eh, pero creo que puede, puede solucionarse y salir bien todo. Ya, yeah. Ahora, ¿cuáles son las características que debe de tener el nuevo liderazgo? Porque, bueno, estuvo aquí Aristóteles Belmont, el, el que, bueno, todavía es el dirigente es. estatal, y, bueno, él comentaba que, que para él fue bueno que no fue eh, poblano, que porque, pues como venía de fuera, pues fue más fácil poder entrar y, y, y tratar de abrirse a los grupos. Eso es lo que él comentó. Y que pues, él se va satisfecho, que él hizo giras, cosa que antes no se hacía, este, estar checando que la estructura creciera en el interior del Estado. Eso es lo que él comentó. Ahora, eh, ¿cuál es tu opinión acerca pues, de esta chamba que hizo Aristóteles Belmont y que pues, eh, ya está a punto de entregar la estafeta? Y él lo dijo aquí, fue muy claro, yo me voy de Puebla, mi futuro político no está en Puebla. O sea, prácticamente... Pues yo creo que se va a comer sus últimos chiles en hogar aquí y se va. A ir. Ok, ¿cómo deja pues, aquí el partido? Fíjate que el, el partido uh, atraviesa una, una situación complicada aquí en Puebla. Es cierto, a él le tocó un momento. Él viene por condiciones nacionales, que es como, sí. como llega por todo lo que empezó a pasar en el ámbito nacional, ¿no? En una situación muy complicada. Para el partido, mira, yo, yo te voy a decir algo, el partido estaba diseñado y eso nos lo dijo siempre el hoy presidente Andrés Manuel, hoy presidente de la república, antes presidente del partido, yo recuerdo que estábamos en un consejo nacional del partido cuando nos avisa y nos dice que nos habían otorgado el registro y todos los consejeros nacionales aplaudimos y chiflamos, celebramos y dijo el presidente, a ver, a ver, a ver, nuestro objetivo no es tener un partido, es transformar al país. No venimos a hacer una, una burocracia partista, sino que el partido sea una herramienta uh -huh. para llegar a donde hemos buscado llegar desde hace tanto. Y ahí te cae el 20 y dices, sí es cierto. De hecho, yo te comenté alguna vez, yo me sí. metí a Morena porque no era partido sí. político cuando hacíamos eso de entregar el periódico y ver y todo eso, eh, eh, es lo que me gustó. Cuando se hizo la votación interna de si se hacía partido o no se hacía partido, yo voté en contra de que se hiciera partido. ¿no? Eh, y cuando lo dice el presidente, no estamos aquí para hacer un partido nuevo, para vivir de él, eh, te cae el 20. Y entonces ahora piensas, dices, bueno, el objetivo que tenía Morena se cumplió el que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república y se empezara a generar un cambio, ¿no? Eso era lo que siempre prometimos y lo que siempre dijimos. Pero también piensas, bueno, el partido debe tener también una, una vida propia para hacer un legado. ¿Qué va a pasar? Llega Andrés Manuel, llega el presidente y de pronto se va el presidente y se pierde todo y regresamos a cómo estaban las cosas antes. Que lo veo difícil que regresen, aunque los conservadores digan que así se va a hacer, y hay cosas que están echadas a andar y que no van a regresar. Pero aún así, ¿qué va a pasar? ¿Cómo además un partido, como fuerza organizadora, como fuerza informadora, se conecta con la gente? Y le dice, oye, es que fíjate que la reforma energética está bien por esto, esto, esto, esto. Oye, fíjate que eh, lo de la refinería está bien por esto, esto, esto. Sí necesitamos a un partido. A lo mejor no un partido que esté apoltronado en el sillón, sino un partido que esté organizando e informando a la gente de lo que se está haciendo, porque la contrainformación es mucha. Pero, ¿por qué te decía yo esto? Porque una vez que llegó, todo estaba diseñado para que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Era nuestro único objetivo, ¿no? Bueno, ya llegó y entonces... La gran pregunta de qué sigue y qué sigue para el partido. Las estructuras empezaron a crujir un poco uh -huh. sí y es el momento en que no se puede hacer una renovación después de la elección del 2018. Eh, tanto a Aristóteles, a la misma Jade Cole, a quien haya estado, les tocó momentos muy complicados, no hombre, donde claro, bueno, ya, ya había pasado la pachanga, es más sí, la borrachera del sí, triunfo sí, y ahora venía la resaca sí, del sí, que, sí. que sigue, sí. hoy tenemos oportunidad de hacer bien las cosas, de renovar y de hacer caso a quienes vienen desde abajo y desde siempre, yo cuando eh, el año pasado estuve en la recolección de las firmas, eh, me reencontré con mucha gente que tenía meses de, de no ver y que, y que nos decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿qué sigue? ¿cómo le hacemos? Yo siempre decía, el trabajo de las firmas y eso no es de una persona, no es diestro o armenta o quien sea, es mucha gente. Que decía, pues prácticamente lo único que sabemos hacer es eso, ir a tocar la puerta y decirle a la gente que Andrés Manuel y que la firma y que la revocación, lo que sea. ¿no? Entonces, eh, de, ahí, de ahí vimos o vi que, hay, que, hay, que está ahí toda la gente todavía en espera de saber qué sigue. Entonces, el punto es organizarse y que esa gente que viene de esa cantera continúe yo no hablo tampoco de los que a lo mejor pues acaban de llegar y aprovecharon la coyuntura y entraron pues en el 2021 pues eso ya cada quien, pero yo siempre dije cuando era presidente quien llegue tiene derecho pero que antes de entrar a nuestra casa se limpien los zapatos sí eso ¿No? ha sido así eh, la frase que bueno, hecho. es un derecho constitucional pertenecer al partido que tú quieras pero hay que hacer respetar ¿sí? mm. los estatutos, los principios y yo creo que es un muy buen momento para dejar de estar recogiendo cascajo, uh -huh. ya pasó. Uh -huh. Y que conste que todavía lo decía yo en una columna que escribí, el hábito no es el monje, hay gente, hay personas que, que se dicen fundadoras y son terribles, hay gente que llegó claro. eh, y que ha sido muy buena, yo conocí diputados, diputadas eh, que entraron a la... A la a las candidaturas fueron diputados por nosotros y se portaron siempre a la altura eh, y muy bien. Entonces, no se trata de de dónde vienes, sino hacia dónde quieres ir. Y el partido hoy tiene una gran oportunidad de eso, ¿no? Dentro de la legalidad y de los principios que el propio presidente siempre marcó. Uh -huh. De acuerdo. O sea, ser más selectivos. Totalmente. O sea, en, ¿en ¿Quiénes quién van a ser desde sus militantes hasta sus candidatos, por Dios? Así es, así es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser? Eh, eh, bueno, falta todavía que cruce ¿no? mucha agua debajo del puente porque estamos hablando de la renovación de, eh, de las estructuras de Morena. Pero ok, ¿qué va a pasar con esto precisamente que ya está sucediendo? De que muchos como tú ya están alzando la mano y dicen, bueno, yo quiero ser candidato. Eh, ¿Cómo sería una selección eh, más viable, más sana desde tu opinión? para elegir a mejores candidatos, en tanto en lo que tú dices en como persona como que también puedan ganar, porque también van claro. a elegir candidatos que bueno, pues lo ha dicho lo el presidente de la República y creo en él. Él dice, "El mejor método que es casi infalible es la encuesta, porque desde ahí se sabe quién va a ganar." Quiere decir que cuando la encuesta no concuerda con lo que sale es porque o le metieron mano o algo interfirió con sus números. Tenemos que garantizar que queden los mejores perfiles para no sufrir el desastre electoral que en determinados lugares sufrió Morena en 2021, ¿no? Claro. Lo podemos ver en el propio municipio de Puebla. Que queden claro. los mejores perfiles, que no haya algo que interfiera, ¿sí? Con la encuesta como un método de selección válido, legal, eh, eh, eh, equitativo, ¿no? Uh -huh y que sobre eso se vaya, ya será también el partido el que lo decía, eso pues yo decía, ok, falta mucho, porque me decían, ¿quieres? La pregunta expresa fue, ¿vas a querer participar? Sí, sí voy a querer participar, sé que falta mucho, y no sabemos ni siquiera cómo van a estar las reglas, ¿no? ¿no? Entonces, este eh, una vez que estén, y una vez que estén los tiempos lo haremos, lo que sí dice fue decir sí, la verdad, ¿para qué se miente Sí quiero. ¿No? Yo considero que, que como perfil hay que sacar a la, a la, a la, a la cantera, a la, a la base y sobre todo a la gente que pueda garantizar ese triunfo. Yo considero que en Puebla si hubiera habido otro candidato en la capital, otro hubiera sido el resultado, como lo decían las encuestas. Entonces levanto la mano, pero a la espera de que todo esto se abra, de que todo esto llegue en un determinado momento y ahí ya participaremos como debe de ser. Oye, pero después de, la, de lo que comentó el gobernador de ti, pues sí es un empujonzazo, ¿no? Es así como de, fiu, ¿no? <ríe> Digo, bueno, ya quisiera cualquiera que un gobernador se expresara nah, así muchos, de, Uno, Yo le no, ¿no? Entonces... agradezco mucho al gobernador. Eh, eh, sus palabras alientan y también, pues, eh, eh, de, de toda la gente que cree en mí, que, que, que me apoya, yo tengo también muchos amigos en el Estado, te quiero decir que conozco los 207 municipios, más de 110 los recorrí cuando yo era presidente de, de, de, del partido y los recorrí con, con, con el presidente Andrés Manuel, entonces tenemos eh, muchos muchos amigos que también nos echan muchos ánimos y bueno, pues efectivamente que, que el gobernador diga eso, lo agradezco y lo y lo aprecio como debe de ser. ¿no? De acuerdo, a ver... Eh, sin embargo, también la, la experiencia que tú ya tienes de haber alzado la mano para la, la pasada elección a la alcaldía, eh, eh, no se dieron las cosas como, ¿no? como lo, lo, muchos lo habían pronosticado, se eligió a Claudia Rivera cuando los números en las encuestas no la beneficiaban, en fin, fue una serie de sucesos en donde... Este Gabriel Biestro no pudo llegar a su meta, y también te, lo, también te lo comenté en aquella ocasión cuando decían: Bueno, te fuiste de bueno, ya se terminó al frente del Congreso no eh, eh, tu periodo y todo. Y, y dijeron: Ay, no, pues Gabriel ya está perdido, no, ya no tiene futuro político. Y no sé qué, no, bueno, lo vimos publicado en muchas columnas y todo lo demás, y cuando te eh, designaron secretario, pues ya, entonces, ay, este bueno, es que no era en serio, ¿no? Y ahorita, y aún siendo secretario, ¿volvieron muchos a comentar? No, pero, ¿qué? O sea, ya no tiene ningún futuro. Ajá, pero ¿para dónde? Ya nadie lo pela. Y cuando ahorita, tú dices, quiero la gobernadora, entonces, otra Oye, vez. Mira, decían de los politólogos, y aquí yo lo diría, de los analistas políticos, que muchos, se pasan la mitad de su vida diciendo qué va a pasar y la otra mitad de su vida diciendo por qué no pasó y muchos en muchos casos como lo dice el presidente o el gobernador ni siquiera dicen oye me equivoqué ya nada más lo dejan pasar está bien es parte de lo que de lo que se dice de lo que eh, siempre sí, yo me acuerdo desde que yo entré a la, a la presidencia del partido en 2015 Yo me enfrenté a toda una eh, eh, maquinaria y a estar uh -huh. eh, pegando. Usted más acostumbra más ah, bien... Yo no me refiero a ese golpeteo de... de no, de, sino de, a, no, no, no, sino a los militantes, ah, a los grupos, también, a, sí. a, a algunos que, que están pues, en contra. Hay quien va a estar en contra y a favor siempre. ¿no? Claro, no, no, no, pero voy a más que de alguna manera dijeron, no, fue más eh, eh, el apoyo. Para ese grupo, estoy hablando específicamente en esta ocasión de Claudia Rivera y su grupo, que dijeron que no y bla, bla, bla. Y, y, y bueno, se, ahora sí que se cumplió su cometido, fue candidata y los resultados, bueno, ahí ya lo sabemos todos. Ahora, esta es mi pregunta. En tu experiencia de todo eso que viviste, que fue un desgaste, porque... Eh, eh, saliste también a medios, fuiste a Morena Nacional, llevaste, ¿no?, los los pues, tus resultados, de, o sea, sí, sí, la, sí. las pruebas, pues, ¿no?, de sí. Puebla, lo que iba a pasar. Sí. Y pasó, bueno, ¿no?, la catástrofe. Ok. ¿Cómo no repetir otra vez eso? O sea, en tu experiencia, que ahora sí, de qué mina, ¿no?, que ve, vayas ahí, ya sabes, brincarla. Sí. Bueno, pues la, la, la experiencia ya, ya, ya se tuvo, es algo que ya pues, se le da la vuelta a la hoja. Sí. Eh, y lo que lo que se tiene que ver es que la, las condiciones de los procesos internos eh, se den como se deben. Repito, el presidente lo ha dicho y yo creo en eso. La encuesta es prácticamente infalible. Quiere decir que cuando falla una encuesta y por tanto algo interfirió en su veracidad. En su, en su solidez, en su resultado. ¿Cómo hacer para que la encuesta sea verídica? ¿Cómo hacer para que de verdad sea lo correcto? ¿Por qué? Porque yo siempre tuve todas las encuestas donde se decía claramente el resultado que iba a pasar. Uh -huh. Se sabía. ¿sí? La única fue esta que hubo acá y de pronto el resultado sale como todas las encuestas lo habían predicho, como todo mundo sabíamos que iba a pasar. Oh, pero incluso la diferencia no era por tanta, y se subió una diferencia brutal, bueno, una era de 7, 10 que puntos? yo presenté y era por 20. Fue por 20, así es, pero tú también lo ves en otros casos y no nada más en el Estado, sino en el país, uh -huh. eh, las encuestas son matemáticas, son números, ¿no? Y sí, es estadística, pero de todos modos eh, son nortes que están y no puede salir tan, tan dispareja. Finalmente así, así pasó, pero lo que tenemos que ver es que en la siguiente salgan los mejores perfiles. No hablo para la capital, para la gubernamental, hablo para todo, para todo. no Deben salir los mejores perfiles que además sean los más congruentes. Ahorita que me preguntabas que por cierto te quería contestar, no te contesté, con el tema del perfil del, del uh -huh. líder de, de Morena, cómo tiene que ser, yo creo que tiene que ser una persona que tenga tres características, la primera, el tema de las ganas y la capacidad de unir, de sumar, de hablar con todos, con todo mundo, no uh -huh. que tenga esa voluntad, pero también la capacidad, eso es lo primero. Lo segundo, que sea una persona que represente el ideario obradorista, ¿sí? Decía yo, la columna que sea congruente, consecuente, consistente con, con, todo, con todo esto, ¿no? Eso creo que es una parte muy importante. Y tres, pues que sea una persona honesta y honrada. Uh -huh. Que no, como diría Silvio Rodríguez, que no es lo mismo, pero es igual, ¿no? Honesta, honrada... Como, primer, como uno de los puntos, como otro de los puntos que tenga esa no, pues capacidad. Ya, ya, ya veo a varios que no, ¿eh? Sí, sí. Y que masillito. tenga eh, bien claro el ideario que nos dio eh, forma. A Gabriel, ¿por qué esto no funcionó en la pasada elección del 21? ¿Qué fue lo que pasó? No, a todo eh, lo pasado, ¿qué, qué, ¿qué fue? Pues, no sé, hubo... Una serie a lo mejor de candidatos que no debieron haber sido candidatos. Eh, sin embargo, te digo, más allá de eso que ya fue eh, el, el trago amargo, también es no, parte. Pero, ¿Digo, para no repetir? Claro, a eso iba, es, es parte del aprendizaje, ¿no? El, el, el estudiar la historia es parte de aprender y no volver a cometer los errores, porque finalmente no lo afectan a lo mejor a uno como, como persona, sino que afectan a la comunidad, afectan a la Ay, gente, claro. al, a todo eso, ¿no? Nosotros podemos ver el caso del de, de, del fraude en el 2006 y donde quedó Calderón y donde hubo más de 100.000 mil muertos, ¿no? O sea, ese fraude nos costó carísimo, en ese fraude la historia del país se, se desvió y hoy nos cuesta mucho trabajo regresar a una situación de paz, de tranquilidad, ¿no?, eh, se está haciendo, pero, pero es todavía se inercia. Entonces, no es que le afecten a uno, sino que se afecta todo. Entonces, en este caso, aprender de, de esas cosas y que no vuelvan a suceder. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de que eso pase. Uh -huh. Y ahorita vienen eh, tiempos muy, muy buenos, muy interesantes. ¿Qué va a pasar? Siempre estuvimos peleando en la lucha porque llegara Andrés Manuel López Obrador. Nunca nos preguntamos qué iba a pasar. Después, después de Andrés Manuel López Obrador A lo mejor todos ya imaginábamos cuando llegara él Pero nunca imaginamos cuando él se fuera uh -huh. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Y un después, ¿cómo ve Gabriel Biestro? Un después a nivel nacional Hay tres grandes perfiles Pues a lo mejor sale otro Es, es complicado uh -huh. Pero ¿tú cómo ves esto? ¿Qué te gustaría para México? Eh, ya en tu corazoncito ya hay alguien... Yo, yo creo que lo que tiene que ver es la continuidad. Yo considero que, que las cosas van bien, considero que el presidente tiene una gran aceptación por parte de, de la ciudadanía, de la gente, es el segundo presidente mejor evaluado eh, en, todo el, en todo el mundo. Eh, creo que ya dio la muestra ¿no? de una nueva forma de hacer las cosas. Creo que, que los tres son muy buenos. Son, son buenos prospectos, han demostrado capacidad, han demostrado eh, ser eh, congruentes. Entonces, ya nada más que el que llegue, continúe con esa vía. Y no hablo que si los programas, o no, hablo de, de ese todo. ¿no? Y digo, cada quien le mete sus, sus toques, cada quien sí, tiene claro. su modo en particular de matar las pulgas, pero, uh -huh. pero esa parte donde donde se debe de, de continuar como un tema de un legado, es importante. Y creo que los tres aspirantes lo tienen. ¿Y para el Estado? ¿Cómo ves? Esta yo, yo creo que también, creo que como lo ha dicho el presidente López Obrador, el gobierno eh, de Miguel Barbosa ha sido muy positivo se recibió un Estado con una deuda enorme, con grandes casos de, de, de, de corrupción, con muchas cosas que, que, que al final se han ido solucionando poco a poco. Digo, nada se soluciona con una varita mágica. Pero creo también que el gobernador ha dado, ha dado este, muestras ¿sí? de que se puede gobernar bien. Pues ahí está a nivel nacional reconocido como tal, ¿no? Y tener un modo de gobernar muy diferente, muy, muy propio, muy personal, que, que va muy bien con esto, como lo ha dicho el presidente López Obrador. Y creo que también tiene que continuar esa parte. El tema de la inversión en el campo como nunca, ¿no? De más de mil millones de pesos. El tema de todo esto del que reviva Puebla, el apoyo al, al, al, al comercio, a los, a, a los que están buscando trabajo, a los campesinos, al, todo eso... Tiene mucho que ver. El tema de cero deuda, cero endeudamiento. Aquí vemos eh, en la capital cómo la fórmula de, del PAN sigue siendo cobrarte más en los parquímetros, eh, buscar endeudamientos, subir los impuestos, que el DAP, todo eso sí es lo de siempre. ¿Qué es lo que no ha hecho ni el presidente ni el gobernador? Demostrando que sí se puede. Entonces yo creo que, que eso es lo que se tiene que hacer. Creo que hay que continuar con ese cambio y creo que con el gobernador eh, se ha dado una muestra de cómo se pueden hacer las cosas después de un periodo tan difícil, tan complicado, eh, solucionarlo y sobre todo estabilizar al Estado. Entonces, creo que hay, hay eh, cómo, cómo poderlo continuar y así se debe de hacer. Eh, Gabriel, también eh, se ha comentado de que a ver, si vas por la gubernatura, pues podría ser por la presidencia municipal, a ver eh, eh, ¿cómo, Ay, cómo, cómo, ¿cómo va no la cosa? no es un tema de, del puesto no no es un tema de, de, del cargo, cuando en una ocasión me habían ofrecido este, una plurito, y dije no no. Eh, eh, aunque mi futuro sea incierto, he estado más tiempo sin cargo, que con cargo uh -huh. ¿sí? entonces uh -huh. eh, en ese sentido no estamos nada más con el cargo por el cargo, sino uno estar pues, en, pues, en este, estar en el ajo, en el ojo del huracán, en todo este proceso de transformación eh, y ser parte de él. ¿Cómo se llaman los militantes de Morena, protagonistas del cambio verdadero. Entonces, seguir estando, siendo ese protagonista del cambio verdadero, es lo que más quiere uno, ¿no? No es en sí. Eh, un cargo u otro, o estar en un cargo, ¿no? El año pasado yo no estuve en nada y estuve viendo lo de las firmas y hablando con la gente, o sea, así es, ¿no? Así uh -huh. es este, esta parte. Entonces, en donde nos toque, como también te dije aquella vez, vamos a estar contentos y dando lo mejor de nosotros. Perfecto. Ahora ay, oye, ya tienes un montón de llamadas aquí. No, inventes, ya me atrasé. A ver, vamos a darle celeridad. Dice José. Ay, no, ya, no, bueno, ya, me estoy vuelta aquí loca. Espérame. Dice, a ver, empecemos. Diana Sánchez, Saide Eve, Elinosi Aveitor. Ay, oye, luego se ponen cada nombre. Eh, Ray González, la noticia de la semana y la mejor opción para Puebla, te está diciendo eh, Laura Saidén, eh, Julián Alonso Salas, Alberto Cruz eh, eh, Castillejos, dice: La verdadera 4T está representada en Gabriel Biestro, Dulce Areli, Arnulfo Ramírez, Valentín Juárez, buenas tardes. Dice, dice, estamos pendientes, como todos los días, con los. Jurado, saludos, gracias Valentín Eduardo Cobián, también nos están viendo, te manda saludos Saludo. Dul, dul, dul turb, Turbio Susana eh, Rivad, Rivadavia eh. Mendoza Yorghi eh, Arce, saludos mi futuro gobernador <risa> Bueno, Pablo Wolf estamos con usted licenciado Gabriel Biestro, Arturo Morelos Sánchez, Salvador Rodríguez Saludos al secretario del Trabajo, Gabriel Viestro, quien es fundador de Morena en Puebla, con la ideología y principios que necesita Puebla. Muchas gracias. Para darle continuidad a la 4T, Eduardo Hernández. Gabriel dice, nuestro, será el mejor candidato a gobernador. Paco García Marañón, Anay Bonilla, Gabriel Viestro, la mejor opción para gobernar... Dice, saludos secretario, un excelente trabajo, lo está respaldando. Zaira Rodríguez también nos está viendo. Dice, a Beit Lord, dice, una excelente opción para ser el próximo gobernador. <risa> Juan Manuel Vázquez. Oye, pues aquí ya llevas como 10 votos. ¿eh? Órale, vamos a ver cuánto sumas. Jorge Alberto Márquez Mar, eh, dice, la mejor noticia. Gabriel Biestro es la mejor opción para gobernar Puebla. Fíjate, Jorge Alberto Márquez, Eduardo Ruiz Ortiz López, Isaac, sin duda alguna será un excelente gobernador. Te manda saludos, Ángel Cano, Eduardo Ruiz, dice, no gracias, diestro no. Ahí está, ya llevas ya, menos uno. Ok, Leonor ya Vargas, eh, ya, dice Zaira Rodríguez, ahora te está comentando, la mejor opción para gobernar el Estado es Gabriel Marisol eh, Yapés. Dice éxito, ven, nos está viendo. Pablo Wolf dice hashtag, vamos con Gabriel. Eh, Dulce eh, Mar García, saludos desde eh, Tenampulco. Su uh -huh. trabajo y su ideología lo respaldan, todo el apoyo. Muchas Aristóteles Belmont también nos está viendo. Uh -huh. Saludos, Aristóteles. Arturo More, eh, Morelos dice Gabriel Bestro, sin duda una persona honesta con experiencia y con calidad moral y ética para poder contender por la gubernatura. Saludos. Yola Padilla, Gudelia Cruz, Karen Rojas, eh, Dul Toribio dice, hashtag yo con 2025. José Manuel Herrera Romero nos está viendo y eh, eh, Aristóteles Belmont dice, saludos, estimado secretario Gabriel. los saludos. saludos. Inés Gutiérrez. Eh, Leonardo eh, Cadena AC dice, Biestro es la mejor opción para Puebla. Eh, pues hoy 2025 alguien, ¿no? Sí, ya, pues ¿De dice de 2025. Ah. Dice, <risas> Oye, sí, no vayas a votar por Gabriel así, un año después, no, tiene que ser 24, <risas> eh, Inés Gutiérrez, Madrigal, eh, dice, Biestro es la mejor opción para Puebla. Eh, Fray Juárez, saludos amigo Biestro desde eh, Yahualtepec, Puebla. <risas> Eh, Gilberto Vázquez, Lorenzo Isaac, hashtag yo con biestro, Liz Liz Gallegos, Vicente López, yo con biestro, dice saludos secretario Gabriel Biestro, desde San Andrés Cholula, te dice Liz eh, Charlie MT, Jorge Alberto Márquez, estamos contigo, hashtag yo con biestro, Alejandro Rodríguez Ángel, Cintia Monse, también, hashtag biestro gobernador y bueno, hasta ahí me quedo, muchas ahorita gracias. sigo leyendo porque muchas si no, gracias. a ver América Castillo, saludo secretario Unión Saludos. de Comerciantes Independientes del Sur a la Orden muchas gracias Órale, <risa> mira Órale, ya, ya ahí vas, no, ahí hay como ¿cuántos van? como 20 ¿no? Sí. de la Unión de Comerciantes o cuantos, ah, como sí. ¿cuántos serán? dice Morena Puebla Distrito 11, dice estamos con los fundadores y esto es una buena opción Okay. Muchas gracias. Acá me quedo. Este, ahorita voy a, a Federico Chilián. Dice Gabriel Viestro, dice, incapaz de remunicipalizar el agua. Gastó más de 20 millones de una inmensa remodelación del recinto legislativo. Le hizo el trabajo sucio a Barbosa de descalificar a sus a su correa eh, Claudia Rivera Vivanco. Híjole, ay, sí, perdóname, Federico, pero pues Claudia se lo buscó sola, ¿eh? ¿eh? O sea, como que, o sea... No, pero fíjate, te voy a comentar algo, yo creo que esto está ahí, hasta en lo de transparencia y demás. Pero espérame, dice ¿eh? que contrataste al mapache Raúl Castillo Ramírez, dice que lo contrataste, y una banda de asesores aviadores asesores aviadores Ajá, eh, comandados por este cuate fíjate que todo en el congreso es eh, en la junta de gobierno, en las comisiones el comité de adquisiciones es colegiado y está uh -huh. en todos los partidos pero también te quiero decir que nosotros eh, ganamos eh, varias, varios reconocimientos nacionales fuimos el congreso más económico el que menos le cuesta a los ciudadanos de todo el país, tres veces más abajo del promedio, uh -huh. este congreso estuvo cuando llegué, quité teléfonos celulares, gasolinas, comidas, los bonos, todo. Sí, varios vale, eh, se quejaron de eso, sí, sí. lo recuerdo. Eh, a los trabajadores, por primera vez en la historia, se les dio su bono porque antes los que estaban en la, en la presidencia del Congreso se los robaban, dicho por los propios trabajadores. Uh -huh. La primera vez que se les cumplió su derecho de los, de los bonos. Lo que se hizo del, de la eh, reparación del Congreso, después del temblor, tenía ciertos problemas, de hecho hay unos que no se pudieron eh, eh, arreglar, fue con puro ahorro, de los no. ahorros que hacíamos del capítulo 5000, eh, de todo eso, de ahí se hizo. Y todavía antes de irme, le hice al capítulo 5000 un recorte del 50%, <risa> e hice diversos recortes, todavía más, porque el Congreso funcionaba perfectamente bien eh, con, ese, con ese presupuesto. Se lo recortamos y siendo el Congreso que más sesiones tuvo, que más, eh, eh, eh, más sesiones, más sesiones de comisión, de pleno, eh, más iniciativas. En fin, la productividad del Congreso fue la más alta de toda la historia en el Congreso. Eh, fue la primera vez que una mujer le tomó protesta a un gobernador. Cuando yo estuve, la, eh, después del primer periodo, todas fueron las presidentas de, las mesa, de la mesa directiva fueron mujeres. La Secretaría General por primera vez se ocupó por una mujer. Eh, tuvimos la certificación del 025. En fin, muchísimas cosas que se hicieron en ese Congreso. Estoy muy orgulloso porque además nos tocaron tiempos muy turbulentos. No nada más con el tema de los cinco gobernadores y de sacar el sacar el sacar el, el, el, la, la, la elección del interinato y demás, sino cuando vino la pandemia uh -huh. y tuvimos que cambiar la ley para sesionar a distancia, que no se frenaran los trabajos, nunca había habido tantas sesiones, tantas iniciativas, tanta libertad, nadie se metió con el trabajo de los diputados, nadie les prohibió hacer su comisión, hablar en la tribuna, nada de eso, no siendo el congreso más austero del país por mucho, entonces eso es también un gran orgullo que, que llevo. De acuerdo. Ismael Pérez dice, saludos desde Tulcingo de, de Valle. Valle. Ah, de Tulcingo, ahí estuvimos con lo de las firmas y este, un lugar muy bonito, caluroso y muy bonito. Jorge Alberto Márquez dice, excelente, comentar la intención de participar porque vas a ganar, te está diciendo. Muchas gracias. Andrés Cerón te dice, saludos amigo Gabriel. Saludos Andrés. Ajá, también me manda saludos, saludos, este... Híjole, dice Federico Chirián, también dice hizo del Congreso un circo. Él es el principal promotor del conservadurismo, te está diciendo. Lisbeth Rivera Martínez, Oscar Negrete, eh, Gloria Arroyo, te están mandando saludos. Oye, te quiero decir otra cosa, fíjate, hablando de eso. Te quiero decir que Puebla es el único estado de todo el país que no tiene fuero. Cuando el presidente López Obrador mandó su iniciativa de fuero, se la rechazaron y la tuvieron que modificar y hacerla más light, Vimos lo de, lo de eh, algunos casos donde tuvieron que hacer un juicio de procedencia. Puebla es el único estado que no necesita ningún procedimiento especial para sancionar a un diputado, a un magistrado, al gobernador o al auditor. Eso lo sacamos, lo sacamos en esa legislatura. Además de que quitamos, te acuerdas, lo de la ley bala, le devolvimos los derechos a las juntas auxiliares, este, muchísimas cosas, muchas cosas que se hicieron en ese periodo, hicimos muchísimo. Eh, en el tema de la paridad, de la igualdad, de, violen de la violencia contra la mujer. Entonces, todo eso este, también es un gran orgullo de lo que se hizo en esa legislatura, la nueva ley de educación eh, que aprobamos y obviamente apoyamos lo de la Guardia Nacional, uh -huh. lo de la, la prisión preventiva oficiosa, todo lo que mandó el presidente Puebla lo pasó y siempre estuvo entre los primeros estados 16 que cuando hay una reforma constitucional tienen que aprobar para que la la, la reforma constitucional pase. Pero yo creo que el principal eh, eh, orgullo es el del, el del fuero, porque aquí sí se cumplió lo que siempre dijo el presidente. No se necesita nada para que pesquen a un diputado, a un magistrado, al propio gobernador y se lo lleven a entambar si se portó mal. claro y, ya, y sí lo estamos viendo todo eso ¿eh? bueno o sea muchos hasta están temblando hablando de esto dijiste que los candidatos de Morena tienen que tener en uno de los eh, de los puntos este, honradez no o sea honestidad eh, hay algunos que bueno eh, estoy hablando de Ignacio Mier Velasco por ejemplo este, pues tiene algunos pendientes con la justicia y, y bueno, pues todo está en veremos, son en supuestos, pero sí hay una investigación por eh, lavado de dinero, por eh, tener factureras, por bueno, una serie de cuestiones. ¿no? Incluso el propio gobernador lo ha dicho de que bueno, pues primero se tiene que limpiar su pues, nombre para no, poder aspirar. Y también, bueno, este, Claudia Rivera eh, eh, se está reuniendo ¿no? con varios militantes para pues, invitarlos a su proyecto, para la gubernatura o para lo que los, nos pueda alcanzar. Eso es lo que ella está comentando. A ver, ¿tú qué opinas al respecto? Cuando, digo, son muy válidas, creo, no todos pensamos lo mismo, es muy válido que tengan aspiraciones y que alcen la mano, está perfecto, pero ¿qué pasa cuando hay este tipo de eventos públicos, como fue el de la Plaza de la Democracia aquí en Puebla, en donde se hace un evento pero pues fue maquillado porque realmente fue una afrenta pues para el gobernador, ¿no? O sea, utilizaron un acto partidista para hacerlo a nivel político y pues ahora sí que para golpear. ¿no? Y bueno, pues 120 gentes, bueno, ahí están las fotos, o sea, bueno, ¿tú qué opinas al respecto? A mí, a mí, yo como ciudadana, yo no soy de Morena, ni de ningún partido, a mí digo, ¿y esto qué onda? Ya te voy a traer tu afiliación. Sí, ¿verdad? <risa> ya, a ver a la otra. Yo dije, ¿y esto qué? O sea, ¿no? O sea, le pegan al gobernador su propio partido, dices, pues por ahí está feo, ¿no? Tratándose el partido que sea. Y luego, este, vaya, utilizan una plataforma así para unirse varios y, y, y, y estarse golpeando eh, ensucia más el ambiente político. Es lo que yo una humilde ciudadana pensé. ¿Tú qué piensas al respecto? Que estás en otra posición, obviamente, ¿no? Mira, yo considero que, que sí enrarece el ambiente hacer un evento eh, eh, que pueda confrontar, porque además, repito, lo ha dicho el propio presidente, el gobierno eh, de Miguel Barbosa está reconocido por el propio presidente, ¿no viste que el INCO ahora le dio reconocimientos por el por el programa que sacó cuando, eh, cuando la pandemia este que se llamaba Puebla Contigo. Eh, Puebla, te quiero decir que es el estado que menos eh, asignaciones directas tiene en todo el país. Y por mucho también, por mucho. O sea, no no hay lugar a eso. Y cuando salió ese, ese eh, esa estadística, te quiero decir que el gobernador nos reunió... Eh, para decir que todavía se iba a apretar más el tema de las asignaciones directas, todo por medio de licitaciones, todo por medio de transparencia, el tema del combate a la corrupción, el tema de la austeridad, está muy presente, lo ha reconocido el presidente. Entonces, no hay motivo para generar a lo mejor eh, ese tipo de, de, de reacciones o de confrontación, sobre todo... Eh, eh, Vamos, eh, cuando es un gobernador de tu propio partido, que uh -huh. lo está haciendo bien y que lo está reconociendo el presidente, salvo que sea algo personal. Pero más allá de eso, considero, bueno, todo el mundo tiene derecho a, a, a participar, uh -huh. todo el mundo tiene derecho a aspirar, ¿no? Uh -huh. Eso es válido, es un derecho constitucional, claro. ¿no? Eh, pero que no sea, yo creo, de esa manera. ¿Qué es? ¿Cuál ha sido el gran problema de la izquierda siempre? Ese, el tema de la división, desde que se hizo la, la primera internacional, ¿no? Eh, están esos, esas cuestiones de, de división que la derecha, no, claro, a la derecha lo que los une, pues es el tema de la, eh, de, bueno, te lo voy a decir desde la izquierda, el tema de las ambiciones y de ver qué se embolsan y qué se llevan. No, pero, pero también hay cocolazos pero, y fuertes, ¿ah, sí ¿eh, Ahora, a eso iba. En una contienda interna, tú viste cuando fue la contienda, contienda interna del Partido Demócrata, cómo Hillary Clinton y Obama se dijeron, pero hasta de lo que se iban a morir. Cuando terminó el proceso, se unieron y salieron. Pero eso te lo garantiza un proceso transparente y limpio. Tiene que ser legal, transparente, limpio, equitativo, para que no haya problemas. Y llamar, obviamente, a la civilidad en ese sentido y obviamente que todo aquel que tenga cuestiones que resolver eh, eh, con la justicia o con la lo dijo el propio gobernador a ver yo no soy el fiscal ni soy nada y hay instancias locales y federales y ya tendrán que verlo no tiene nada que ver con el gobierno todo esto es presunto hasta que se demuestre lo contrario claro. o hasta que se resuelva que no que todo que todo salió bien entonces Creo que sí es necesario resolver esto, eh, finalmente que se lleve por los causas que se tenga que llevar y cada quien, te digo, es responsable de las acciones que cada uno tome. De acuerdo. Eh, eh, ¿Qué opinas de las aspiraciones de Nacho Mir? Todo el mundo tiene derecho a tener aspiraciones, todo mundo, uh -huh. ¿no? Ajá. ¿Y de Sergio Santos. Decía Bolsonaro? todos, a ver, decía una vez el presidente que la diferencia entre la ambición vulgar y la aspiración legítima era el fin. ¿Para qué lo quieres? no? ¿Para ser el, el machuchón del pueblo o para ver que te embolsas o para ayudar a, a este proceso de la transformación? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a, a aspirar, a participar, pero también creo que el partido debe ser muy cuidadoso en los perfiles que elige para que no le vuelvan a pasar... Eh, descalabros de como en algunos lugares este, le ocurrió, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué? Porque eh, eh, ahorita en este proceso de transformación traemos una guerra desde afuera, de parte de la derecha, ¿sí? ¿Qué, qué son lo que sacan? ¿Qué si la inseguridad? que si eh, eh, la violencia? Pues son cosas que generaron los anteriores. Aquí veíamos que escoltaban a los del huachicón, o sea, ¿a qué grado de... de de, de sociedad tenían para todo eso se está desmantelando pero no se llega con una varita mágica, pero es lo único que tiene la derecha pero quién lo dice Anaya Alito, caray por Dios no eh, eh, todo eso que viene desde afuera nos tiene que fortalecer y nos tiene que hacer pensar en la mejor gente en el mejor perfil demostrarle como te decía yo al inicio a la gente que tuvo razón en darle la confianza al presidente o a Morena o al gobernador, ¿no? Porque durante mucho tiempo eso es lo que nosotros cantamos y prometimos, y hoy es momento de cumplirlo. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Gabriel Biaschi, por estar aquí en Los Conjurados. Este, muchas gracias por todos sus, sus mensajes. Este, eh, prométeme que te voy a corretear menos. Y vas no, a ver claro qué más. que sí. Que consejo, y aquí se lo digo al auditorio, me hablaste y vine. Yo feliz de venir ya. siempre y de, ahora no fue café, ahora fue este, no crean que es este nada. Ajá, nada no, extraño, la verdad es que este es patch. <risa> No, es, es refresquito de piña porque luego así se hacen los chismes y es, o sea, y es peña fiel. Ah, no, me, me van a cobrar la marca. En fin, pero de verdad... No, tú les vas a cobrar ahí. Sí, si ¿verdad? Mejor todo, todo lo contrario. Muchas gracias, Gabriel. <ríe> no, muchas gracias a ti. Siempre es un gusto. Siempre se nos va el tiempo y siempre quedan cosas en el tintero. Sí. Pero créeme que que siempre vamos a estar a la orden agradeciéndole a toda la gente a todas a sí, todos no inventes. su no, apoyo necesitamos de otro programa algo ve, ve, el escrolazo mira tienes un montón de seguidores <risas> muchos te apoyan nada más Federico Chile ya sabemos que no va a votar por él sí, si no pero todos los demás sí ok muy bien gracias Gabriel muchas gracias gracias por su compañía por todos sus mensajes eh, sí ¿Te gustó esta entrevista? Pues compártela, échate un clavado al portal de Los Conjurados y a nuestras redes sociales. Muchas gracias, besitos, bye.